Saludos cordiales, Prislines de todo el mundo. Si queréis saber de España sin ningún tipo de adoctrinamiento, el canal de Prisline es vuestro canal. Hoy estamos con el magistrado Don Jesús Villegas Fernández y, y vamos a tener una tertulia con él en base a un, a un corto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 Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Sudáfrica, Países Bajos y Dinamarca. Soy Luis, en directo emitimos todos los días desde Madrid y desde distintas partes del mundo con los invitados cada día en Zoom. Podéis participar, estáis todos invitados. Eh, debajo del vídeo tenéis el enlace. Aquí os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones. Eh, os recuerdo que tenemos también un grupo en telegram todo de forma gratuita sin ánimo de lucro tenéis el enlace debajo del, del vídeo ya somos casi 4000 PrISLINES, donde estamos las 24 horas ayudándonos entre todos vale podéis poner las preguntas a los que veis en vivo el, el, el, la emisión las podéis poner en el chat y los que lo veis luego ponerlas en los comentarios las, y las aportaciones que queréis hacer eh, simplemente deciros que bueno mañana seguiremos hablando hoy vamos a estar con don jesús hablando de otros temas mañana hablaremos de qué hacer con los que tienen la antigua tarjeta blanca una buena noticia que os doy hoy ha dicho el presidente del gobierno de españa que se va a abrir el turismo en españa en julio no ha especificado más pero en principio yo interpreto que es todo el turismo internacional también de fuera de europa eh, luego, el tema del. hablaremos mañana del arraigo social también, que a veces se lo han denegado a una chica y es porque el empleador no tenía solvencia económica, la tiene que tener, ¿vale? Y por último, Ana González, eh, como siempre en sus comentarios, se los agradezco mucho, dice que mmm, hay una oferta de trabajo muy interesante ahora de ser asistente virtual para los vendedores en amazon vale que por lo visto necesitan gente para gestionar sus tiendas virtuales y que hay muchos algunos desde venezuela que ya lo están haciendo vale entonces eh, buscar eh, vendedores en amazon que seguramente necesiten vuestros servicios los que queráis trabajar remotamente como asistentes virtuales y por último le diré a camilo que ayer le dije que hay una eh, camilo mmm, si tienes retrasos en las citas mmm, ayer se me olvidó decirte y lo tengo apuntado para que no se me olvidara eh, hay una institución en españa que se llama el defensor del pueblo buscas en google oficina del defensor del pueblo españa y ahí pon la queja si tú ves que hay retraso en tu cita o en los demás personas poner ahí las quejas que para eso es esa institución es una institución para eh, eh, presentar las quejas de los ciudadanos eh, cuando el, el estado no funciona bien pues para eso está en la institución entonces camilo y a ti a todos los que tengáis eh, retrasos con las citas y consideréis que tenéis que quejaros usar la institución el defensor del pueblo vale bueno yo sin más voy a dar paso a don jesús villegas vale es magistrado activo y bueno yo le cedo la palabra con un honor estar con él aquí en la sala eh, tiene usted la palabra don jesús gracias josé luis y saludos a todos los prismines del mundo es para mí un honor estar aquí de nuevo hoy hemos elegido un tema verdaderamente sugerente el control de la mente y qué es lo que queremos decir con esto lo ilustramos con una película de la directora isabel coisette es proyecto tiempo así se llama proyecto tiempo número 4 porque es un cortometraje que en realidad forma parte de una serie de cuatro, cuatro cortos cuando estos cortos se ven sucesivamente componen un largometraje son unidades autónomas se pueden ver independientemente pero para tener el sentido completo hace falta verlas todas yo he escogido la cuarta porque me parece la cuarta entrega porque me parece que es la más interesante yo resumo brevemente el argumento por supuesto sin desfripar sin reventar la historia se sitúa en un futuro relativamente cercano alrededor del año 2060 no recuerdo exactamente el año y en, en esas fechas pues un inventor a un científico pone en el mercado a través de una compañía privada que se llama brain start un dispositivo revolucionario que consiste en insertar en el cerebro de los niños recién nacidos de los bebés un microchip un circuito integrado y para qué sirve este dispositivo pues le la información ellos lo tienen de golpe en el centro de esta de este modo cuando el niño va creciendo pues esos conocimientos los va adquiriendo gradualmente y los va adquiriendo porque los tiene ya en la cabeza se supone que es un avance revolucionario que permite aumentar muchísimo la capacidad intelectual de las personas lo que plantea la película es que en un determinado momento empieza a haber una reacción contra este invento porque se entiende que la información no solamente circula de una manera unidireccional, sino bidireccional. Y me explico. No solamente la empresa está trans transfiriendo, instilando conocimientos e información al sujeto que tiene el dispositivo implantado, sino que se supone, piensan, sospechan, que también lo está espiando, que está teniendo acceso a sus, a sus pensamientos, a su intimidad, a lo que pasa. Dentro de su cabeza Y se produce una discusión Que tiene alcance mundial Sobre si este dispositivo Se tiene que utilizar o no La, la película termina De una manera bastante trágica Casi como un drama griego Incluso con resonancias típicas Porque hay conflictos entre padres e hijos Y como os adelantaba No voy a desvelar nada Bien Esto que hemos planteado En estos términos ...tiene algo que ver con la situación que estamos viviendo. En realidad, en otras entregas... ...ya hemos hecho alusión a circunstancias parecidas. Los teléfonos móviles que tenemos... ...sin llegar a ser este dispositivo que se implanta en el cerebro... ...dicen mucho de nosotros. Recordad que con ocasión de las restricciones de movimiento... ...asociadas al estado de alarma... ...se hablaba de la posibilidad de que se tuviese un seguimiento... ...de las personas mediante un sistema de geolocalización... ...que pudiera determinar exactamente dónde se encontraba cada uno... ...y así comprobar si se estaban cumpliendo o no... ...las previsiones de desplazarse como consecuencia de la epidemia. Luego hay otra serie de posibilidades que resultan ciertamente inquietantes. Por ejemplo, esto no es ciencia ficción, se puede hacer... ...es instalar un programa en el teléfono móvil... ...de manera que nos vayan escuchando todo lo que decimos... ...pero no solamente cuando estamos hablando por teléfono sino incluso cuando no estamos en una conversación telefónica, el terminal actúa como una gravedora, como un magnetófono, y registra y transmite las conversaciones que tenemos con nuestra familia, con cualquier persona, porque cuando llevamos el móvil con nosotros las está grabando. Esto se puede hacer y, de hecho, se hizo por orden judicial en Italia con los teléfonos de algunos magistrados y fue un auténtico escándalo. Y por supuesto está, lo de toda la vida que conocemos, la posibilidad de pinchar las conversaciones telefónicas, que esto ya no es el móvil, sino el fijo, etcétera. O sea, que la tecnología como elemento invasivo de nuestra intimidad es algo de lo que ya hemos hablado y que es una realidad actual. También otros temas más o menos conexos a la limitación de derechos con ocasión de la epidemia, pues los hemos hablado en otras ocasiones y vuelven a estar de utilidad de actualidad Perdón. recordad que ya dijimos que un grupo de sindicalistas había solicitado la celebración de una manifestación en vehículos cubiertos para evitar riesgos de contagio con ocasión de las del día de trabajo de las celebraciones del 1 de mayo el tribunal superior de justicia de galicia lo había denegado había confirmado la prohibición de la subdelegación de gobierno de la autoridad administrativa no obstante el dragón había dado luz verde, había revocado la prohibición de la subdelegación de gobierno y tenemos esta semana una sentencia reciente que ha salido del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con motivo de una manifestación que va a organizar un partido político español y efectivamente ha seguido la línea del Tribunal de Aragón y ha permitido que se celebre. Quiero dar las gracias a, a Jaime Lozano, el magistrado del que ya os pues, ha en otras ocasiones y que me ayuda a preparar estas charlas porque es quien me proporcionó la resolución y volviendo al asunto del control de la mente es curioso porque la literatura ya de alguna manera viene anticipando estas posibilidades en realidad esta, esta idea que nos pone Isabel Coixet que es la directora del cortometraje no se la inventa a ella de la nada sino que pertenece a una corriente filosófica que se denomina transhumanismo ¿Qué es esto del transhumanismo? Se supone que es la utilización de la tecnología para mejorar al ser humano, de tal forma que se cree una especie de nuevo hombre con el futuro, porque ya se habrá hibridado con la tecnología. Resulta un poco difícil de entender. Tenéis eh, en YouTube los vídeos de un filósofo francés que se llama Luc Ferry, que ha desarrollado el tema con mucha profundidad y mucho rigor. El transhumanismo, de alguna forma, es la superación del hombre. Si recordáis, el filósofo francés Michel Foucault terminaba una de sus obras más famosas diciendo que el ser humano, el hombre, se disolverá como una huella en la arena de la playa sobre la que pasen las olas. Pero el hombre desaparece para dar paso a qué. En realidad, el transhumanismo también tiene antecedentes muy interesantes. Todos hemos oído hablar del cyborg del ciborg, ¿qué es esto? Pues es una mezcla de hombre y de máquina con determinados dispositivos prótesis que mejoran sus capacidades. Eh, cuando hablamos de un ciborg pensamos en un mestizo, en un híbrido de hombre máquina. Hay el cine, muchas películas donde esta idea la ponen. Sobre la pantalla de una forma muy imaginativa. Pero en realidad ya lo tenemos en nuestra vida de una forma más prosaica. El caso típico es de las personas que tienen marcapasos. El corazón funciona gracias a un mecanismo externo que es un dispositivo inorgánico. Incluso podríamos decir, de una manera muy amplia, que el hecho de llevar lentes, como tengo yo, de alguna forma ya es una mezcla entre lo inerte, entre lo inorgánico y lo orgánico. Si recordáis la película de Stanley Kubrick, 2001, uno de en el espacio, hay una escena absolutamente famosa cuando los homínidos, que se supone que son los predecesores del hombre, del homo sapiens utilizan piedras y palos como instrumentos contundentes y la violencia alcanza una potencia inesperada. Cuando utilizamos espadas, martillos, en realidad son prótesis, prótesis de nuestros brazos, prótesis de cualquier parte de nuestro cuerpo. El ordenador es una prótesis de nuestro cerebro. Otro concepto próximo al del fútbol y al de el transhumanismo, pero que ya está aquí es el del centauro si vosotros recordáis la mitología griega, un centauro es una criatura fantástica que tiene un cuerpo de caballo, un torso y cabeza de hombre. En realidad, cabeza de varón, porque cuando es una mujer se llama centauride. Bien, se habla de centauro como la colaboración entre el hombre y la máquina. Cuando el cerebro humano utiliza una serie de dispositivos técnicos, para multiplicar y amplificar su potencia es el caso típico de los programas informáticos o por ejemplo se habla de ello de los corredores de bolsa que se valen de unos algoritmos muy potentes para hacer los cálculos que le permitan predecir la evolución de los mercados en realidad es el hombre quien tiene las riendas del caballo es el jinete pero se asienta sobre una estructura animal aquí es una estructura digital que le permite avanzar mucho más lejos y mucho más rápido estos ejemplos hasta cierto punto son triviales pero la ciencia ya está dando pasos muy inquietantes qué pensáis vosotros de la lectura del cerebro en esta película de isabel hoy se, se suscitan algunos temas similares porque este chip este dispositivo que se implanta en el cerebro no solamente permite tener acceso a una enorme cantidad de conocimientos sino que también sirve para la comunicación telepática es como si se tuviera un aparato emisor de radio dentro del cuerpo humano con el cual uno puede comunicarse con otra persona que esté próxima bien ¿Qué ocurriría si pudieran leer nuestros pensamientos o al menos nuestras emociones nuestros sentimientos tengo aquí una noticia verdaderamente interesante de un experimento que se llevó a cabo en el año 2018 me imagino que no habrá sido el único sobre la utilización de técnicas de imaginería cerebral para intentar leer la mente de las personas las técnicas de imaginería cerebral, me imagino que todos las conoceremos más o menos, tendremos una cierta idea, porque se utilizan en el ámbito de la medicina. Se nos hacen escáneres para ver si nuestro cerebro está bien, si tenemos un tumor, etc. Pero estas técnicas, en concreto la de resonancia magnética funcional, que fue la que se utilizó en este experimento, pueden detectar patrones de actividad cerebral. Y estos patrones son como una especie de código encriptado de un lenguaje que no conocemos, pero que podemos aprender. Los científicos han ido analizando esos patrones de actividad cerebral, lo que denominamos la huella cerebral, la huella mental, y los han ido asociando a estados de ánimos, a sentimientos. De tal forma que detectan que cuando nos encontramos tristes o alegres, iracundos o con cualquier otra emoción, hay determinados patrones de actividad cerebral que son recurrentes y por lo tanto inteligibles por un observador externo. Esto que puede parecer algo meramente anecdótico, en realidad, como decía, abre un panorama inquietante. Y os cuento por qué, porque si a mí me pone la foto de un político delante y me están en ese momento observando por un programa de estas características pueden saber si mi reacción es positiva o negativa y por lo tanto saber cuáles son los sentimientos que me suscita esa persona es un indicio de cuáles pueden ser mis ideas políticas pero quien habla de eso puede hablar de cualquier otra cosa si me gusta tal o cual persona si tengo antipatía o simpatía hacia una determinada idea o hacia un determinado planteamiento incluso para detectar actitudes racistas si me ponen un negro o un oriental y me están en ese momento registrando el cerebro, ver si mi reacción es favorable o desfavorable, de simpatía, antipatía, hostilidad, etc. Esto en principio ya se puede hacer hoy. Evidentemente esto hay que tomarlo con mucha cautela. Yo no he leído el estudio original, no sé si se ha replicado adecuadamente en otros laboratorios. Pero lo que es cierto es que ya se está abriendo el camino y que hay determinadas experiencias que suponen abrir una puerta hacia el interior de nuestra psique hacia ese santa santo de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos que hasta ahora pensábamos reservado a nosotros mismos, a nadie más. Para terminar, quiero dejaros dos preguntas, porque me gustaría que, como aquí pueden salir temas tremendamente polémicos, no solamente diera yo mi opinión, sino que fuera un diálogo, como decía antes, bidireccional, para que la información fluya en ambos sentidos. Quiero agradecer, además de Jaime Lozano, que me ha proporcionado material para este coloquio, a, al abogado Antonio García Noriega, del que ya os habré la otra ocasión, que es un experto en materia de geoestrategia política internacional, que me ayudó mucho a preparar la charla anterior y también me ha dado algunas ideas muy interesantes. Y a Francisco Benito, que es otro magistrado, es un experto en ciencia divulgativa, tiene una cultura apasionante y es un experto en temas científicos y también me asesora con regularidad os quería dejar una serie de cuestiones sobre la misa mirad la primera de ellas es qué pensáis sobre este dispositivo que puede acceder a nuestras emociones sobre este programa y ya de paso hablamos sobre lo de la posibilidad de la utilización de los teléfonos móviles para geolocalizar a las personas ese es el primero y el segundo está relacionado con la película. Os dije que surgió una disensión, una controversia muy fuerte, porque el microchip implantado en el cerebro de las personas se veía como un dispositivo espía, como un chivato, como un injerto que nos desnudaba frente a la compañía, que era una firma privada, una empresa privada, que lo había comercializado. Pero supongamos... Que no hubiera ninguna manera de acceder a nuestros pensamientos que no fuera un dispositivo de control que funcionase tal exactamente como decía la publicidad en la película simplemente para aumentar nuestros conocimientos en ese caso nos gustaría o no nos gustaría nos gustaría que hubiese mecanismos técnicas procedimientos que permitan multiplicar nuestra inteligencia nuestras capacidades intelectuales o eso no merece la pena no es un tema meramente especulativo porque en el ámbito de la educación y de la enseñanza se ha planteado este asunto de una manera recurrente en españa en francia por ejemplo yo conozco sobre todo los debates que ha habido en francia se piensa que una política educativa que ponga el énfasis en el desarrollo de la inteligencia puede ser discriminatoria porque no todo el mundo podrá alcanzar las mismas cotas de excelencia intelectual y habrá algunos alumnos que se queden rezagados por eso, determinadas corrientes educativas han propugnado que más que intentar desarrollar la inteligencia de los alumnos, lo que hay que hacer es transmitirle valores y propiciar una especie de nivelación intelectual. Que todos los que estén en una clase tengan más o menos el mismo nivel, en vez de que sean algunos los que destaquen. Bueno, como veis, una panoplia de temas verdaderamente interesantes y estoy deseoso de oír vuestra opinión. Muchas gracias pues mucha, muchísimas gracias a usted don jesús siempre es un honor contar con usted mm, recuerda a los participantes que los que queréis hacer preguntas o aportar levantar la mano vale hay una manita virtual ahí que, que a mí me aparece y así yo os voy dando paso voy por orden que me aparecéis aquí vale entonces el primero que la tiene levantada es ricardo luego Oscar padrón luego adán vale voy para abajo pues ricardo ya puedes participar cuando tú Hola, quieras. Días de hola aquí. saludos un gusto, don Jesús, que comparta su tiempo con nosotros. Lo mismo Pero digo, un placer pregunta, para mí. Era una pregunta más. ¿Usted no ve este el proyecto coronavirus, una antesala del proyecto Tiempo, es decir, con el tema que no se puede testear a todo el mundo, es imposible que comencemos a usar chips para que ver quién está testeado, quién está infectado y quién no, para este, limitar la, la libertad de los seres humanos? Y sobre mm. el intelecto creo que... Yo estoy, a, estoy este, eh, a favor de que cada uno eh, libremente desarrolle su intelectualidad, algunos con más grado y otros con menos grado. Esa es mi opinión sobre una de las preguntas. Vamos, vamos al grano. Muy bien, muy bien planteado. Eh, Eso hoy día sería ilegal. Hoy día no se puede controlar dónde está una persona. o no, la restricción del estado de alarma se partía de la base de que era un programa que uno se instalaba en el teléfono móvil, pero de manera gratuita, perdón, de manera voluntaria, quiero decir. Eso sí, que estamos hartos de instalar en nuestros teléfonos móviles muchos programas en los que viene un aviso legal y una serie de condiciones que supuestamente tenemos que leer y que pulsamos, pinchamos, sin ni siquiera saber lo que estamos leyendo. Pero hoy por hoy, eso sería ilegal y se requiere una autorización judicial la otra cosa que usted plantea es decir que llevásemos un chip para ver cuál es nuestro estado de salud si enfermamos si no enfermamos sí se está hablando de eso incluso en españa hay algunos investigadores barbacid no sé si les suena pero es una eminencia de la lucha contra el cáncer que estaban pensando en soluciones parecidas la de albergar en nuestro interior un circuito integrado que a diversas muestras para saber si tenemos riesgo de padecer cáncer o no eh, eso en principio no tiene nada de malo siempre que le demos el mismo tratamiento que se le da a los historiales médicos que tenemos en los hospitales son estrictamente confidenciales y únicamente se pueden revelar en el caso de que haya una orden judicial y por último les dejo un problema también que viene de mucho tiempo atrás, que es la contratación de las personas en el ámbito de la empresa. Si te van a contratar y saben pues, que tienes una propensión, por ejemplo, a los infartos por una tensión muy elevada o lo que sea, pues posiblemente va a costar más trabajo acceder a un, a un empleo, valga la redundancia. En síntesis, estos avances siempre están muy bien. Pero nos estamos moviendo por un terreno peligroso. Cuando se trate de vulnerar los derechos fundamentales, tiene que haber una ley que lo establezca y un tribunal que lo autorice. Pues paso al siguiente que ha preguntado. Yo, diciendo lo que ha dicho Don Jesús, por ejemplo, la última actualización del iPhone ya trae, pero nos la meten a capón, por así decirlo, una API, una API entre comillas, que sirve. Que en teoría no funciona si tú luego no instalas el programa que, que ponga cada gobierno, pero esa API eh, le va a dar al, al programa que ponga cada gobierno eh, si tú has estado en contacto cercanamente de otra persona que tuviera el bicho, etcétera, etcétera. Y se supone que todo anónimo, pero claro, ya te quedas con la mosca tras la oreja. Pero vamos, que sepáis que la última actualización de los iPhone lleva la API, que es como el interface estándar para luego mandarlo a las aplicaciones que se supone que cada uno voluntariamente se las pondrá o no. Pero claro, ya te quedas un poco después de todo lo que cada uno ve. Doy paso a don Oscar Padrón. Don Oscar puede usted preguntar o aportar. Ya Buenas tiene el tarde. audio activado. Hola. ¿Cómo está don Jesús? Encantado bueno, de don usted. Jesús. Sí, eh, lo que hace una reflexión. De lo que preocupa de ese video es que está en peligro el bien humano más, mmm, más preciado del ser humano, es la libertad. ¿Okay? En el presente, evidentemente, como usted muy bien lo ha señalado, ya existe mucho la tecnología o el desarrollo de la tecnología permite eh, interferir sobre esa libertad. En muchos casos, los, el, nosotros, los ciudadanos, a veces por no leer inclusive cuando bajamos algún programa y vamos a aceptar aceptar es que no, y no estamos leyendo el contrato en muchos casos lo que estamos es, es eh, permitiendo que activemos los lo geolocalizado. por ejemplo google lo tiene y te puede llevar toda la trazabilidad por donde vas caminando por donde estuviste todo el mes y te lleva toda la estadística y uno ni lo sabe porque la persona acepta en el google y activa sin querer esa, esa, esa aplicación. ¿Cómo está eso? Está ya en, en desarrollo que, bueno, si, si tú, con el código genético pueden predecir, pueden ver qué grado puede estar tú propenso a sufrir una enfermedad. Y desde luego, el que, el que sustraigan sangre de tu cuerpo o toquen tu cuerpo, tiene que ser por autorización de una persona. Entonces, en términos generales, y la pregunta que también hizo Ricardo, hay como una especie de, de que este encierro guarde un, un nuevo orden y que se esté fraguando este poder mmm, controlar más, más a los ciudadanos y cambiar toda la estructura de control, lo cual pone evidentemente en peligro el tema de la libertad. El tema del chip no es que sea una, una cuestión este, imaginaria, ya el chip existe, de hecho se han hecho pruebas con los animales y tú puedes... Y si a, a tu veterinario, instalarle el chip para saber dónde está mi perro si se llega a escapar. Hay ya suerte de ya que la tecnología lo permite. El problema es cómo el, el, la, la, la, la, esa libertad y al, y al ordenamiento jurídico que está actual, cómo se modifica y cómo están obligando a modificar. Puede ser a través del miedo ¿no? por el tema está la enfermedad, entonces, buscar alguna justificación para poder cambiar el orden jurídico instituido. Esas serían las preguntas que le, le formularía a usted y su apreciación. Muchas gracias, don Oscar. Pues muchísimas gracias y, y muy interesante. Totalmente de acuerdo. Únicamente un par de precisiones. En realidad... Yo me imagino que esto ya está sucediendo para una gran parte de la población mundial, porque nosotros estamos hablando de estados democráticos, de democracias liberales, que funcionarán mejor o peor, pero que se basan en los principios del respeto a la libertad. Pero China, por ejemplo, es un país de 1.400 millones de habitantes, si no me equivoco, no lo sé, o 1.300 y pico, que no es una democracia, es un régimen totalitario nos dice que allí no se está utilizando estas, estas tecnologías ya de una forma sistemática y las, las dictaduras que hay en los países árabes o en el áfrica subsahariana Ahí no, no no quizás la mayor parte de la población no está ya sometida a este tipo de invasiones Les pongo otra consideración Que nos acerca el problema a nosotros Recuerden que en otros episodios hemos estado hablando de que con ocasión de la crisis sanitaria se había acordado en España el estado de alarma, un estado de alarma que permite limitar pero no suspender derechos fundamentales porque es ante una situación de crisis natural como regla general y por lo tanto no tiene ningún sentido que se prohíban los derechos de asociación, manifestación, expresión, etcétera, que precisamente de eso va la sentencia que comenté al principio, pero eso es con el estado de alarma sin embargo los estados de emergencia son tres recordemos lo que dijimos otras veces estado de alarma estado de excepción y estado de sitio y a medida que vamos avanzando en estos estados la restricción de los derechos va siendo cada vez mayor y en efecto se permiten suspensiones de los derechos ya he dicho hasta la saciedad que en los otros estados se podrían dar circunstancias como pinchazos telefónicos o registros domiciliarios sin autorización judicial o incluso detenciones y las garantías de presentación ante el juez en los términos de los que están ahora imagínense que la situación se escapa de las manos que nos hallamos ante una crisis de muchísima mayor gravedad que la que tenemos ahora y que se decreta se acuerda el estado de excepción o de sitio entonces en ese caso muy posiblemente sin necesidad autorización judicial se podrían intervenir los teléfonos móviles de los millones de habitantes que tiene nuestro país y en ese caso sería perfectamente legal y en una democracia piénsenlo adán te cedo la palabra adán gonzález luego va castillo y luego va marina yo voy por el orden que me sale aquí adán puedes puedes intervenir ya tienes el audio Sí, buenas tardes a todos los publicines. buenas tardes Luis, buenas tardes Don Jesús Villegas. Hola. Mi saludos y mi respeto para ustedes. Eh, quería aportar un poco mi punto de vista. Estás yo en digo, Venezuela, decir, ¿verdad, Dan? Eh, yo creo que desde Venezuela, claro. Sí. Eh, desde mi punto de vista, yo pienso que nosotros los humanos estamos tan, tan captados por la tecnología que, que pensamos que, que cualquier avance. Cualquier desarrollo en la tecnología nos va mejor a mejorar nuestra vida. Puede ser que de momento sí, puede ser que de momento no. Y entonces, a todos los avances, creemos que es lo mejor, que es lo más, lo más completo y creemos que es lo que nos conviene. Pero yo pienso que a veces la tecnología también, cuando avanza demasiado, como en este caso, hablando de, de la película del chip, este. Yo pienso que con un chi incrustado en un momento determinado dejamos de ser sujetos a la naturaleza. Y el humano como tal es parte de la naturaleza. Es por eso que yo pienso que no, no, deber, no, no, no deberíamos llegar la humanidad como tal a tal momento en que, en que estas cosas existen Yo pienso que el humano debería ir cumpliendo sus etapas, paso a paso, como siempre ha sido a lo largo de la historia universal, a lo largo de la humanidad. Y yo creo que un chico como esto, totalmente, eh, de manera negativa, incidiría en lo que es el proceso humano. Y la verdad que no, no, no estaría de acuerdo. Pienso que cada quien debería ir eh, desciendo su aprendizaje de acuerdo a sus capacidades e ir, este... Ellos mismos haciéndose una, una idea de lo que, lo que les parece y lo que no les parece en la vida. Y, y para terminar, este, esto de, de que pudiéramos ser eh, sujetos también de, de una persecución a través de, de, de un dispositivo como este, yo creo que realmente nos pondría en, en peligro a todos. Buenas tardes sí. y saludos. Sí, una pregunta, que le voy, una pregunta que le voy a hacer. Muchas gracias por su intervención. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucha. sí cómo no. Mire, eh, usted ha dicho que sería contrario a la utilización de un dispositivo de estas características. O sea, me imagino que usted no se lo implantaría a sí mismo ni a sus hijos. Pero, eh, ¿estaría usted en contra de que otras personas lo usaran, por ejemplo, que me lo implantase yo? Sí, también estaría en contra. Vale. Bueno, pues, está usted suscitando un asunto histórico. Mire, que se remonta prácticamente a la época de Platón. Si tenemos que seguir progresando indefinidamente o la tecnología está llegando demasiado. lejos. Recuerden el movimiento ludita de la Inglaterra del siglo XIX cuando empezaron las máquinas a implantarse que generó una respuesta por importantes sectores de la clase obrera que empezaron a destruirlas porque pensaban que creaba paro y pobreza. La pregunta es si la tecnología avanza tanto que nos deshumanizamos, que el hombre deja de ser hombre, la especie humana desaparece y se transforma en otra cosa, ¿eso nos parecería bien o nos parecería mal? Ya no desde el punto de vista jurídico, sino moral o religioso, el, el Vaticano eh, publicó un documento sobre estas características y se pronunció en contra del, del transhumanismo. Además, el transhumanismo, en sus vertientes más radicales, eh, se plantea para muchos como un desafío a la naturaleza, o a Dios, o al orden cósmico, como ustedes lo quieran ver. Porque lo que tienen en mente los profetas del humanismo, algunos de ellos parecen casi figuras religiosas, es acabar con la inmortalidad. ¿De qué forma? Ellos consideran que nuestro cerebro es como un ordenador de carne pero un ordenador al fin y al cabo la única diferencia entre nuestro computador de mesa y lo que tenemos dentro del cráneo es el soporte físico en un supuesto se trata de circuitos integrados de silicio y en el otro se trata de un sistema nervioso orgánico pero ambos son sistemas de tratamiento de información Esto es una idea muy antigua que se desarrolló por la psicología cognitiva en los años 60, la metáfora del cerebro y del ordenador. Partiendo de esta premisa, algunos de los más radicales transhumanistas propugnan que antes de morir, nuestro cerebro traspasaría la información que tiene almacenada al disco duro de un ordenador. Y en ese disco duro, con un programa que emulara nuestra personalidad, seguiríamos viviendo allí porque somos nuestros recuerdos, como decía el filósofo Hume, y sería la máquina, la depositaria de nuestra conciencia. Eh, lo dejo ahí, es un tema muy filosófico que posiblemente escapa del ámbito de una charla como esta, pero que también tiene mucha enjundia. Me gustaría que lo pensáramos. Muchas gracias, don Jesús. A ver, el siguiente, Castillo. Actívate el audio, Castillo, luego Vas Marina, luego Juan Manuel y luego Gisdel. Venga, Castillo, actívate el audio y puedes participar. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. Bien, quisiera participar, por un lado, sobre el tema del que se ha conversado esta noche. Y asimismo, también quisiera dejar una pregunta sobre la mesa, tanto para Luis como para Oscar. Bueno, realmente, eh, con respecto a este tema, eh, yo tengo conocimiento que en Francia ya hay eh, empresas privadas, sobre todo, que utilizan un chip. Eh, algo así, como que si fuera un grano de arroz, que se le implanta a la gente en la zona subcutánea entre el dedo pulgar e índice y que contiene todas las informaciones relativas a la persona y le sirve para hacer pagos etcétera o sea todo lo relacionado a, a esta misma persona está registrado en ese chip y bueno esto es un ha sido un gran debate también aquí en francia lógicamente por ahora los que lo tienen implantado eh, ha sido en base al voluntariado, es decir, bueno, que lo quiere, se lo han puesto y bueno. Suelen, suelen empezar así, si has visto la película Castillo, ahí en la película también es voluntariado, yo tampoco voy a hacer spoiler, pero luego pasa algo para que todos quieran ser voluntarios y ponérselo, por lo menos en la película, no sé, en Francia puede seguir Castillo perdona y sí, por ahora por ahora no, no se ha dado e hasta ese punto aquí hasta ese punto eh. podría Creo ser un bicho sí. un bicho. estoy haciendo ficción no un bicho es, precisamente esa podría ser un poco la excusa no con sí. el tiempo para imagino. que todos voluntariamente nos lo pongamos por ejemplo sí. y he escuchado otras informaciones que corren en, en internet sobre el punto de que sería posible y ahí yo no lo dudo de que en la supuesta vacuna puedan incluir nanotecnología que sea capaz de realizar las funciones de un chip y que simplemente estos elementos existan en el organismo y, y registren todo, eh, no solamente la información ban bancaria u otro, sino todas las eh, informaciones relacionadas con el, qué sé yo, el tipo de sangre, la tensión arterial, etcétera. Entonces, bueno, realmente eh, aquí en Francia eh, la gente que, que ve con estos ojos todas estas cosas los tachan de conspiracionistas y como de locos, pero realmente yo, yo no creo que sea tan una locura tan así, y que, y que realmente tienen razón, pero el, el como se dice, el status quo um, busca eso precisamente, ridiculizar a quienes... Eh, cuestionen todas estas tendencias. Eh, es mi opinión. Bien. Al respecto. Don Jesús. Sí, dirías? bueno, muy, muy interesante, de manera muy sucinta. Lo que dice usted del microchip francés, yo lo desconozco. Pero lo de la, la nanotecnología, y sí le puedo decir que esa tecnología todavía no existe. Eso con absoluta certeza. Hay una película que se... de los años 60 se tradujo en España con el título de viaje alucinante, que uh -huh. iba precisamente de eso, de nanotecnología. Un submarino en el cual unos científicos se embarcaban para llevar a cabo una misión ultra secreta y en realidad el submarino, el submarino mediante una técnica de miniaturización se insertaba por una jeringuilla en el, en el torrente sanguíneo de un paciente y e iban a curarlo. Una película, bueno, un poquito ingenua, pero muy divertida. Yo la vi varias veces de pequeño y me gustó hoy día de lo que se habla es de la creación de máquinas cuánticas es un poco complejo explicarlo ahora eh? no tenemos tiempo pero las máquinas cuánticas son dispositivos pues de un tamaño ínfimo están construidos con átomos y se piensa que estas máquinas en efecto introducidas en el, en el torrente sanguíneo de una persona pueden destruir por ejemplo células cancerosas una a una o reparar tejidos dañados en el caso de infartos con necrosis en la zona cardíaca etcétera hoy día esta tecnología no existe pero sin embargo hay quien está perfectamente convencido de que existirá y yo estoy completamente seguro de que han oído de las técnicas de criogenización esto es con un procedimiento muy sofisticado a una persona se la congela una vez que haya muerto en la esperanza de que cuando la tecnología, cuando la ciencia haya progresado, se lo pueda resucitar. Ya saben que se dice que Paul Disney fue uno de los pioneros en estas técnicas de criogenización. No es cierto, pero bueno, da igual que sea él u otro. Entonces lo que se piensa es que eh, con el futuro estas máquinas, estas máquinas cuánticas de nanotecnología podrán restañar los daños que ha causado la muerte reconstruir la información deteriorada de nuestro cerebro y devolvernos a la vida por eso las empresas que comercializan estos servicios ofrecen dos paquetes diferentes en uno de ellos conservan el cuerpo entero pero en otro solamente la cabeza porque era lo que decíamos antes de la metáfora del, del ordenador Piensan que toda la información está en el cerebro eh, las nanomáquinas repararán los daños y luego se podrá elegir un cuerpo a medida. Fíjense, qué alegría sin necesidad de ir al gimnasio. Y muchísimas gracias por toda esta información usted, era, eh, valiosa. Y estoy de acuerdo con las opiniones de, de todos ustedes y sobre todo en, en la perspectiva de la libertad. De cada quien como ser humano. Yo creo que ese, ese punto es muy importante para todos. No sé si podría de una vez eh, dejar mi pregunta y Ma que. Mañana, que Castillo. Este es que los sábados los dedicamos un poco a, a la charla con, lo que, con Don Jesús. Los temas de migración, mañana los retomamos. Mañana. está ah, muy bien, perfecto. ¿vale? Entonces, a, la a, mañana? a la misma hora, mañana, eh, entra y mañana tratamos emigración, ¿vale? perfecto muchas gracias. gracias muchas gracias castillo venga marina pues te toca ahora Actívate el audio marina vale ya estoy venga, mucho pues... gusto a todos este Hola. saludos desde méxico don jesús señor Encantado. ¿Cómo está? Este pues don jesús yo creo que si nos eh, vamos un poquito hacia atrás eh, creo que el ser humano siempre ha tenido la idea de controlar a otros y mm. Nosotros podemos saber que no hay necesidad de tener un chip para poder lograr, simplemente lo hemos visto en, en muchas eh, situaciones, por ejemplo, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues no había ningún chip, simplemente una persona que pudo mover eh, masas mentalmente y bueno, pues ya sabemos este, en qué terminó todo eso. Es una... No sé si podría llamarle yo como una necedad que tiene el ser humano para controlar a otros. No necesitamos ni siquiera ir hacia un país. Muchas veces hasta a nivel familiar se ve ese, ese tipo de control. Eh, usted comentaba eh, que si existía en esta actualidad algún país que tuviera este tipo de controles. No hay un control a, a través de un chip pero sí a través, a, a través del rostro, y es China, China este, a través del rostro va calificando a las personas y dependiendo de sus gestos, ellos creen eh, saber qué es lo que están pensando y qué es lo que están analizando y de esta manera les van quitando puntos, ¿no? entonces a lo mejor eh, le castigan porque ya no puede alquilar una bicicleta para transportarse. O no le permiten eh, subirse, por ejemplo, al transporte público hasta cierto tiempo. O este, lo empiezan a calificar como que es una persona un poco confiable. Entonces, eh, creo que no hay necesidad de ningún chip. Hay eh, gobiernos y hay personas que les gusta eso de seguir controlando a, a la gente, eh, pues para, lógicamente, para manipular. Yo rápidamente voy a comentar nada más algo aquí que está pasando en mi país. El presidente que tenemos dice que ya no importa el Producto Interno Bruto, sino él lo que quiere calificar es el, viernes tal y y el bienestar perdón, y la felicidad de las personas. O sea, está distrayendo la atención de las personas con respecto a un no crecimiento económico que tenemos, pero vamos a ser muy felices porque sonreímos. Eso para mí también es una manera de eh, tratar de controlar a la gente para distraerla de lo que realmente es importante que es no estamos teniendo un crecimiento y con respecto a lo que decía este chico de lo de las vacunas hay que tener mucho cuidado en lo que se dice con respecto a eso porque ahora que salió esto lo del bicho hay mucha gente que sinceramente ha mal informado tan tan mal a la gente que hay mucha gente que ha tomado cosas y ha fallecido entonces las vacunas sirven para salvarnos la, la vida si no nosotros eh, cuando éramos niños a todos nos pusieron vacunas y por eso estamos este pues sanos no en la mayor parte de, de, de las situaciones eso es lo que yo quería comentar de este señor jesús muchísimas Muy gracias bien. Marina. Muy bien, mu muchísimas muchísimas gracias especialmente alerta tenemos que estar sobre lo que usted dice del índice de desarrollo humano y de bienestar porque nos pueden dar gato por liebre mire somos pobres pero somos felices el papel del gobierno en una sociedad liberal no es hacernos felices sino darnos los medios materiales para que nosotros busquemos la felicidad y efectivamente lo que usted decía de china es que eso está ahí ya yo me refería a los teléfonos móviles pero es un país pionero en técnicas de reconocimiento facial me ha gustado muchísimo cómo ha empezado usted su intervención hablando de la propaganda y de la persuasión saben ustedes cuál es el elemento tecnológico más importante que tenemos la técnica más incisiva que jamás se haya inventado la palabra con la palabra se manipula se manipula se controla se humilla se destruye no tenemos que pensar en chips ni en nanotecnología se controla desde los gobiernos y nuestras relaciones familiares con nuestros amigos en el trabajo etcétera con el uso que hacemos del lenguaje el hombre la especie humana es el único que tiene un lenguaje como tal otros animales tienen formas de comunicación pero nadie en nuestro planeta tierra ha desarrollado un lenguaje como el que tiene la humanidad y esto nos sitúa en el núcleo esencial y filosófico del programa y les traigo a colación eh, la discusión que tuve con antonio garcía nos que es el abogado que me ha ayudado a preparar esta charla si no hace falta un chip mire usted si encerrándose en un cuarto las 12 horas clavando los codos eh, estudiando como un animal un niño puede llegar a ser un genio el problema es que hay otros que no lo hacen y, y eso ha generado un debate muy intenso en determinados eh, medios educativos yo estaba hablando con con en docentes franceses y ya les digo que el tema me interesa lo conozco un poco en francia y en francia por ejemplo se quiere prohibir que los alumnos hagan las tareas en casa ¿por qué? pues porque hay alumnos que tienen un entorno socioeconómico más favorable con padres más cultos que pueden dedicar más tiempo a estudiar y otros proceden de ambientes más pobres que cuando llegan a casa pues no se encuentran con unas condiciones que les permitan dedicarse al estudio, sus padres no tienen la formación y no los pueden ayudar. Entonces se decía que, que les parecía injusto que unos alumnos porque estuvieran estudiando en casa y otros no estudiaran en casa pues tuvieran una ventaja al final. El planteamiento esencial y filosófico del problema es eh, en qué medida unos individuos pueden ser superiores a otros, si esta superioridad se utiliza para el progreso colectivo o para el egoísmo, y hasta qué punto podemos entrar en la libertad de las personas. Muchas gracias. A ver, Gisdel, le has levantado la mano, Gisdel, pues actívate el audio, luego va Wilson y luego Don Oscar. Y ya luego yo creo que terminamos. Si alguien más quiere que levante la mano virtual. Puedes participar Gisdel. Ya tienes el audio. No te oímos, no te oímos, Gisdel. Debe de ser cosa tuya, porque aquí apareces con el audio. Bueno, revísalo y mientras le doy el paso a Wilson, ¿vale? Revísate tu audio, debe ser cosa de tu micrófono. Aquí sales con el audio activado. Wilson Contreras, que me parece que no has participado. Wilson, sí. Te activo yo el audio, Wilson. Venga, espera, te lo activo yo. Ah, pero tienes que darle tú. Ya puedes, ya sí, está. está, ya Wilson, ya. ya puedes participar. Muy buenas tardes a todos ya. Oh, hola, buenas. Eh, precisamente a don Luis le había pasado un video que está circulando también sobre esos, eh, ese tipo de sistemas que están sacando, ¿no? Pues para de chips y de control y todo, para control poblacional, que para salud, que manejar ahí toda la, la información individual de las personas. Es muy bueno, ¿en qué sentido? Pues que ya queda obsoleto el dinero, que para lo de los robos, que bueno, en fin. Pero lo que, de, lo que va detrás de eso es que es para tener un control de las personas pero ya es un estado superior que va a controlar eh, poblacional, que los puede destruir, los puede acabar, los puede arruinar, los puede, en fin, eh, en eso consiste básicamente. Ese tipo de chip supuestamente eh, lleva también un control eh, de, como explosivo o un veneno, que si la persona después, eh, cuando se enteren de la verdad, se lo quiere extraer, lo, lo explotan, entonces la persona inmediatamente muere. Eh, otra forma también dice que para poderlos eh, hacer que la gente se motive es arruinarla económicamente y después empiezan a dar lo que don Luis dice, darle dulcecitos durante X tiempo, meses o par de años y ya cuando ya toda la población a nivel mundial ya esté con eso, entonces que lo, lo, lo ahí sí ya pueden hacer lo que se les dé la gana porque ya lo van a desconectar. Entonces... ¿Qué tan cierto es eso o a qué vamos a llegar, si es verdad o no? Porque ya en varios países, ya en Bruselas, se está trabajando en eso, y hay varias empresas, lo que decía el compañero ahorita, que ya los empleados para trabajar en dichas empresas tienen que estar probándose con eso, si no, no les permiten eh, los ingresos ni nada. Y, y muchos eh, países del mundo es que, pues como que quieren sumarse a eso. Entonces, ¿eso bueno. es viable? Eso no. ¿a qué nos llevaría eso? Si eso es o nos toca oponernos a esa situación. Wilson, ahora, ahora cedo la palabra a don Jesús, pero te voy a decir una cosa, te voy a dar mi opinión muy brevemente. Eso puede llegar a ser tecnológicamente posible, tal vez sí, pero yo estoy más de acuerdo con lo que nos ha dicho Marina y luego don Jesús. El lenguaje, con el lenguaje nos están manipulando mucho. Mirar, mirar las, los medios de masa, la televisión, yo personalmente hace como tres años que no pongo la televisión os lo prometo, la televisión está, no la pongo, porque para que me estén bombardeando el cerebro con unos mensajes subliminales, se llama programación neurolingüista, neurolingüística, PNL, nos están manipulando ya con el lenguaje, como ha dicho don Jesús, sin necesidad de chip, para que pensemos todos en una dirección. ¿Eh? Entonces por eso yo siempre os digo, contrastar las informaciones, coger distintas opiniones y tomar vuestras decisiones. ¿Vale? por supuesto lo de los chips viene detrás y lo de los chinos y eso lo están haciendo también pero lo tenéis ya más cerca de lo que tenéis en el salón de vuestras casas lo tenéis ¿eh? y os están dando un mensaje muchas veces que es unívoco. bueno dejo a don jesús y... Sí, muy bien muy bien José luis muy rápidamente esa tecnología hasta donde yo sé hoy día no existe la posibilidad de matar a alguien con un chip no hay hombre hemos visto en la guerra fría como bueno, y lo ha hecho Corea del Norte también, ¿no? Cómo se envenenaba a los opositores políticos simplemente dándoles un leve toque, un pinchazo en la calle o rozándolos con una sustancia radiactiva o altamente venenosa, altamente tóxica. Pero bueno, esas son cosas que no se alejan del objeto que tenemos ahora. Eh, yo totalmente de acuerdo con José Luis. El problema es cómo se pervierte la libertad de expresión y cómo se invade la libertad y, y nuestras creencias y se nos impone un pensamiento políticamente correcto y único L Aún así si queremos hablar de especulaciones tecnológicas yo he oído algo lo he leído lo he leído en un periódico serio en el país es el periódico de mayor tirada en españa no sé si será cierto o no investiguenlo ustedes que hoy día los televisores vienen muy bien equipados, además existen sistemas que permiten interconectarlos con la computadora y según parece, yo no lo sé, pues eh, el televisor te puede estar grabando o puede, puede estar registrando lo que dices mientras lo estás viendo. Dicen que estos son unos sistemas mediante los cuales se puede medir la aceptación de la audiencia y así por tanto saber cuál es el producto que se tiene que sacar he oído que se utiliza sobre todo en las series estas series de netflix de hbo que son temporadas muy largas y los productores no quieren perder dinero y tienen que saber cuál es la orientación de la serie para aumentar el público entonces están permanentemente retroalimentando los resultados en función de los datos que reciben de la de la sala de la del cuarto de esta televisión Yo eso no lo sé me parece un poco eh, fantasioso lo que sí les digo también es que en muchos sitios los test de personalidad son necesarios para acceder a puestos de trabajo y en los test de personalidad hay ya toda ya toda una literatura en materia psicológica que permite averiguar muchísimas cosas mediante estos test se pretende averiguar la orientación sexual de una persona sus inclinaciones políticas eh, sus sus aspectos de la personalidad que permanecen en el inconsciente, entonces, pues yo qué quieres, que le, qué quieren que le diga, lo mismo que, que José Luis y Marina, a lo mejor puede estar mirando al futuro, no nos damos cuenta de lo que tenemos ya en el presente. Ah, y usted mismo lo ha dicho, don Jesús, yo tampoco veo series, pero he oído que ahora en las series, en vez de ponerte publicidad, pues a lo mejor te salen todos bebiendo una bebida o no sé qué, subliminalmente. Te están metiendo el mensaje, están comiendo. A ver, ese es el experimento eh, José Luis de la Coca-Cola de los años 50. Es la publicidad subliminar. Eh, Dicen, es un experimento famosísimo, que en un, en un cine norteamericano, lo pueden encontrar en internet en cualquier manual de psicología. Eh, pues cuando llegó el momento de los anuncios, pues eh, insertaron fotogramas rapidísimos que no los percibía el ojo de un anuncio de Beba coca -Cola. Y que cuando pasó allí por el cine el acomodador vendiendo cosas, la gente empezó a pedir. Bueno, eso es un experimento descrito de en la literatura científica. Pero vamos, yo tampoco lo extrapolaría de una manera exagerada porque me parece un poquito anecdótico. Pero vamos, que eso que usted está diciendo, don José Luis, está ya en, en el ámbito de los estudios científicos de... De, de prestigio universitario. De todas formas, yo le digo como usted, ¿eh? Yo la televisión, la televisión ya no la veo. Nada, absolutamente. Yo tampoco, o está sea, de verdad. Bueno, venga, Gisdel, te doy una última oportunidad, a ver si te funciona ya el audio. Gisdel, actívate el audio. Venga, habla, a ver si se te oímos. No te oímos, amigo. Gisdel. No, muy bajito. Ahora se oye algo, pero muy mal. Bueno, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Venga muy rápido, Óscar. Pero ahora ya tiene que ser muy rápido, que ya vamos a terminar, Óscar y Marina. Claro, eh, doble fíjese Hablamos del lenguaje para el 2029, que es un hecho fáctico. Este, se habla de que se conseguirá el punto de singularidad, que es cuando la inteligencia artificial va a alcanzar en cierta medida el, el, el, el conocimiento humano. Entonces, eso es una forma también de intervenir. Y de que muchos ni siquiera sabemos cuándo estamos interactuando con una computadora. Entonces, la pregunta es la siguiente. Dado que normalmente los cambios jurídicos eh, se suscitan de acuerdo al vivir de las personas, ¿usted cree que es la tecnología lo que está marcando el cambio en, lo, en, en, en el orden jurídico, en el presente? Bueno, ojalá, ojalá, no, no. La legislación va muy por detrás de la sociedad, y de la tecnología en particular. Ojalá nuestras leyes se pusieran al día para recoger todas las innovaciones y protegernos de los posibles abusos. Para eso están ustedes, para, como dice don José Luis, fomentar un pensamiento libre, crítico, independiente y que nuestros políticos promuevan las leyes que sean necesarias para ponernos al día. Venga, por pues Marina, tú, la última intervención ya. Marina. Sí, pues. Venga. Nada más era un comentario con respecto a que también eh, tenemos que tener cuidado, como tú dices, que hay que ver varios aspectos para no solamente quedarnos con uno. El eso de, de tener miedo, este por ejemplo, a que te vayan a inyectar algo y que te vayan a poner algo para controlarte. También eso puede ser muy peligroso porque también hay gente que te está controlando, ¿no? Para que no cuides también, puede, puede, puede ser tu salud, ¿no? Y. Por ejemplo, en México, porque yo tengo una persona muy cercana que utiliza la nanotecnología en la medicina. Aquí en México, al menos en la persona que yo conozco, la utiliza, por ejemplo, para tumoraciones cancerosas. Hay tumoraciones que son tan eh, difíciles para poder operar que lo que necesitan por el tamaño, por ejemplo, o, la, o el, donde está localizado, que necesitan utilizar la nanotecnología para de, reducir el tamaño del tumor y entonces que sea mucho más fácil para el doctor y tanto para el paciente, para que no él tenga eh, secuelas no por ese tipo de, de, de operación, eh, que sea mucho más fácil la cirugía. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado de que también nos manipulen ajá para que nosotros nos distraigamos y entonces… Eh, eh, creamos que con una simple inyección nos van a meter a algo y entonces van a controlarnos. Hay que tener de verdad mucho, mucho cuidado. Hay que de veras informarse de muchas fuentes y crearse un criterio. No nada más porque alguien nos lo dijo, tenemos que creerlo. Don Jesús, pues, sí. eh, don José Luis, no sé si contestar sí. y terminamos ya. ¿te sí, parece? exacto, ya es la última, sí. Ya. Bien, pues de verdad sus intervenciones. Señora, están llenas de sabiduría, totalmente de acuerdo. Ahora vemos, no sin preocupación, cómo con ocasión de esta epidemia empieza a recurrirse a los curanderos, se reviven los temores a las vacunas y todo un universo de superstición que creíamos abandonado empieza a renacer. Sería muy interesante que le dedicásemos algún programa en el futuro a las pseudociencias a ese conjunto de de, de temas difusos, ocultos de, de la gente que cree que se puede curar mediante conjuros, rituales la, la verdad es que hay un cierto renacer de esas tendencias irracionales y no solamente operan en el ámbito científico el derecho también tiene su porción de pseudociencia. El derecho que nosotros conocemos, y don José Luis, si me permite, termino citando a Roma, es el derecho de la Roma clásica, un derecho muy racional, basado en la lógica. Pero frente a este derecho de corte racionalista y cientificista, hay un derecho de brujas, de ordalías, hay un derecho de superstición. Cuando el Imperio Romano cayó e invadieron a los bárbaros, se retomaron formas jurídicas absolutamente inimaginables. Volvió una época oscura de brujas, de hechicerías, de conjuros, de filtros de amor, de encantamientos. Se abrieron en definitiva los siglos oscuros de la Edad Media y hubo un retroceso jurídico inimaginable. Aquí en España, afortunadamente, parece que ya estamos viendo el final de este largo túnel oscuro. Quizás, ojalá, en poco tiempo esta epidemia sea solo un mal recuerdo. A ver cómo nos levantamos de esta pesadilla. Si creyendo más en la razón o deslizándonos hacia la superstición y la barbarie. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, don Jesús. Eh, gracias a todos los que habéis visto en, en directo y los que lo veis luego en los eh, poner en los comentarios lo que vosotros opináis, cada uno vuestra opinión. Ya mañana seguimos con los temas de migración. Los sábados solemos dedicarlos a, a don Jesús, que siempre nos trae temas muy interesantes y, y se lo agradezco en nombre de todos. Muchas gracias, don Jesús, y muchas gracias, Prilines. Nos vemos mañana. Seguimos. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Chao. chao.